Bienvenido a PayPal, la forma rápida, fácil y segura de comprar en línea y desde tu celular. Registrarse es muy sencillo y no tiene costo. Primer paso, regístrate en www.paypal.com con tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña. Segundo paso, añade tu tarjeta de crédito. Nosotros resguardamos tu información de manera segura y la tenemos lista en el momento en que hagas tus compras y tú sigues obteniendo tus puntos de recompensa si utilizas tu tarjeta de crédito. No necesitas tener saldo en tu cuenta Paypal, ya que nosotros descontaremos automáticamente cualquier pago de la tarjeta que hayas elegido. Tercer paso, aquí viene la parte divertida, las compras. Solo busca el botón de Paypal en la página de pago de millones de sitios web y apps alrededor del mundo. ¡Así de fácil! PayPal te permite hacer pagos en unos cuantos clics desde donde estés conectado, ya sea desde tu computadora, tu tableta o tu teléfono móvil. Y con la protección al comprador PayPal, si no recibes tu compra o si esta no corresponde con la descripción que dio el vendedor, te reembolsaremos la totalidad del dinero. Con PayPal, comprar es rápido, fácil y seguro donde quiera que estés. Abre una cuenta sin costo hoy.